Amigo es difícil porque sé que la quieres mucho Pero en todo el camino ella ha decidido Un futuro distinto al tuyo ya no te conviene Seguir insistiendo si ella no busca un futuro A tu lado Olvida el pasado pues se ha terminado El por siempre juntos yo sé lo que sientes Mil veces pasé por el dolor que te está acabando Olvida el pasado y mira adelante El futuro te está esperando El sufrir es parte del humano Y aquí te estaré apoyando Recuerda que antes de ella solía salir y vivir disfrutando Así que vamos Mira adelante tus problemas no son los suyos, ni los de ella serán recibidos Contigo, amigo, solo haz lo tuyo Vive soñando, soñando, despierto Ya no le llames, ya no lo intentes no está en tu futuro y morí en tu pasado Y no viviré en tu presente No, no la busques más, la volar No es tu felicidad Si ella se va, tú serás quien ganará No tienes opción difícil pasará, se arreglará, alguien más llegará, no le des prioridad y que se marche en paz. Olvida el rencor, que muere el dolor, ignora el amor y sigue avanzando Sé que los problemas te pegan el doble cuando no lo estás esperando Cuando la historia te cuente esa parte grandiosa del libro Tú ya lo sabrás, que queda una conclusión Y ese es el fin de ese cuento, aunque pidas más Sé a dónde vas, y sí sé lo que buscas Y sí conozco todas tus preguntas, sé lo que das Y sí sé bien que nunca regresarás, solo vive y disfruta Sin ella mira las estrellas, no tires la toalla Pues la vida es bella, sé que a donde vayas Tú darás batalla, no le digas nada, ya tan solo calla Sé que es difícil, pero el tiempo me dará la razón y lo Sabes esto no es fácil, es sufrimiento Constante, es tiempo completo y la clave es Salir de esto justo a tiempo Antes que sea demasiado tarde A veces uno toma decisiones banales Por ser un cobarde, parte de esto Olvida al resto, mi consejo sigue con tu vida El dolor morirá muy pronto Porque lo malo el tiempo lo olvida Porque digo eso, lo digo porque alguien más Comparte sus días, me pesa decirlo Me cuesta admitirlo ahora Ella es mía, lo siento tanto Me detesto por esto, lo siento y no sabes cuánto Pero no puedo seguirte mintiendo y escribir esto a mí me duele tanto, mil perdones No bastan acciones, se gastan reacciones Que cansan canciones, que dañan el perdón Alcance no alcanza a decir todo esto, en verso en el fondo Me mata, lamento mucho todo lo ocurrido En el amor nunca sabes qué pasa Espero que alguien cure lo vivido Ya no la busques, no estará en casa Tu dolor me retrasa, solo espero que no Me guardes rencor, espero evitar Más problemas, solo quería pedirte perdón Ya no le llames, ella no está Se acabó, tus promesas con ella se fueron Ya no la busques, ahora soy yo la persona A la que ella le dice te quiero, si las cosas se ¿Cómo evitarlo? Lo tuyo fue algo pasajero. Espero que entiendas lo tuyo. Con ella no era eterno. Cuando lo siento. No, no la buscas más. Déjala la No es tu felicidad. Y nunca si ella se va, tú serás quien ganará. No tienes opción. Lo difícil pasará. Y todo se arreglará. Alguien más llegará. Chimpar Solo